Venimos desde abajo, no nos olvidamos de esto. No mantenemos siempre firme, no nos comparamos el resto. No puedo disimular la transparencia siempre al frente, no la cambio de lugar. Venimos desde abajo, ya lo mío soy honesto. Yo, ah, yo no me olvido desde el día en que llegué aquí con mi hermana, con mi madre, la calle tuve que salir. Recuerdo esos días cuando me crié siendo desde muy guachín. Cuando Tranquín, de los mismos panas. Jugábamos el fútbol los fines de semana. En la misma calle, no nos importaba nada. Se pinchaban las pelotas por las mismas ramas. Nos encantaba ducharnos cuando venía la creciente. Golpe de agua en el pecho. Venía la adrenalina había constantemente, eran demasiado guachines para ser tan fuertes. Ahora está cada uno en su propia esquina, tiene la suya yo las rimas finas. Esa dama me está pidiendo una propina, porque cada vez que me escuche le cuente cómo es mi vida. Así, mi hermano, transmito este mensaje para todos los y esos falsos personajes que me digan a mí? Franco vamos a hacer que baje, yo le digo a Frank Dab no solo lo llevo en los tatuajes lo llevo en el corazón porque eso es más sincero te lo digo compañero no creas que eso es el primero ponerte a trabajar ya es tu mayor esfuerzo y todo lo que te dije fue porque porque venimos desde abajo ¿no? No la cambio de lugar. Venimos desde abajo, ya lo mío soy honesto. Porque venimos desde abajo, no nos olvidamos de esto. No, no, no, no. Nos tenemos siempre firme, no nos comparamos al resto. No, no, no, no, no. No puedo disimular, la transparencia siempre al frente. No la cambio de lugar. Venimos desde abajo, ya lo mío soy honesto. Alex Nader en el Bitcoin Corte, clica, pa Corte, clica